Hola, tiene una Canon eh, MB5410, ¿correcto? Con el error 5B00, ¿vale? Eh, quédate hasta el final y te diré paso a paso cómo resetear el error 5B00 en esta impresora, ¿listo? Ok, soy Wilton Martínez, vamos a, a resetear lo primero que sea error 5B00, ¿listo? 1, 2... Debe colocarla en modo de servicio Aquí está en modo servicio A la impresora como desconectada Y abajo aquí dice device Aquí te dejo una tarjeta donde se coloca el modo de servicio ¿Listo? Ya una vez colocado en modo servicio Es importante que lo coloques Pero que tengas listo ya el programa ¿Listo? Aquí al final de este vídeo Te dejo el link para que descargues el programa ¿Vale? Ahí está el link para que me contactes ¿Vale? Te suscribes al canal Importante el tutorial. Vamos a abrirlo. Ok, este tutorial va a estar en esta página. Si no te preocupes, importante aquí está el nombre de la impresora. Vale, este es el nombre de la impresora. Vale, recuerda que este es el programa pro. Este es el pro. Vale, para registrar todas las canos. Listo, como sabemos que es pro, damos clic derecho a about y aquí muestra ¿verdad? service tool profesional Wilton Martínez. Listo, ok. Entramos acá donde dice pro y buscamos in absorber counter vale aquí vale y aquí vamos a resetear aquí en esta parte de esta parte de acá damos clic aquí importante colocar 10 hojas antes de, de abrir el botón set y ya cuando esté lista las hojas damos clic en set y hace se ha reseteado listo Un function was finished significa que se ha reseteado con éxito ¿Qué se debe hacer Se debe apagar la impresora encenderla para que los cambios tomen efecto, ¿listo? voy a decirle al cliente que la apague y encienda, ya regreso ok, ya sabes, suscríbete al canal por favor, suscríbete para decirte lo, el resto, ¿vale? Esto es importante ok, te suscribiste, perfecto, dale click en like, trae like este video por favor, comenta las preguntas que quieras pregúntame cómo se descarga, todo, todo, ¿vale? o contáctame al whatsapp y te diré paso a paso Listo, ya apagó la impresora. Vamos a aceptar acá. Bueno, acá dice que todavía no la ha apagado. Mira, mientras, mientras esto te aparece aquí, significa que está en modo servicio y no la ha apagado. Vamos a esperar que la apague. Ok, cuando está así, significa que ya la apagó. ¿Vale? Y cuando la enciende, ojo, así como está, esto no funciona. Apagada no funciona. Es verdad que está en modo servicio. Y si está eh, ya encendida, pues eh, aquí va a cambiar el título. Ok, aquí dice que no servicio. significa que la impresora no está en modo servicio, está en modo productivo Está en dos modos, el modo productivo que es el normal y el modo, modo de servicio Cuando está en modo productivo sale este mensaje Así como está, no se puede resetear, ¿listo? Listo, ok, ya quedó, perfecto Ok, esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor dale click en me gusta Click en like, un pedazo de like a este video por favor te agradezco